Aquí César de Spirellín de Creando Calidad de Vida. Como bien sabes, una de las expectativas, de las misiones, de los propósitos de vida que tengo habitualmente es ayudarte en todo lo posible a que emprendas. Eso sí, en una parte de preemprendimiento y me voy a explicar por qué. Ahora está muy de moda el ayudarte a vender en todos los sentidos, puesto que parece ser lo que más dinero da, lo que más fama, beneficios económicos da. Porque al fin y al cabo, lo que queremos todos siempre es vender. Vender mejor, vender con calidad, vender más y ayudar a que otros pues, puedan vender. eso es importantísimo, claro que es importantísimo. Sin embargo, siempre he creído que lo más importante de todo es la mentalidad, es la preproducción de la producción, es la preparte de la parte del, del emprendimiento, o sea, sería el preemprendimiento, y eso se basa precisamente en el autoridad y en la mentalidad. Si no tienes una mentalidad de éxito, no vendes, si no tienes una mentalidad preparada, empoderada, no vendes. Sobre todo si no tienes una mentalidad en la que te puedas apoyar habitualmente como base para todo lo que haces en la vida, no vendes. ¿Por qué? Porque el éxito de tus ventas está directamente relacionado al éxito de tu techo personal. Creo que esto ya lo sabías, sin embargo, te lo recuerdo. ¿Por qué? Porque quiero hacer una gran incisión, precisamente en eso, en la parte de la preproducción, de la preventa, del preemprendimiento. Claro, es que eso de emprender también es una moda. No, no es una moda. <ríe> Tú has emprendido toda la vida. Lo que sí está ahora más de moda es la parte digital, puesto que siempre tu emprendimiento ha sido un emprendimiento presencial, un emprendimiento one to one vis a vis o también de ti a grupos, pero presencial. Ahora, precisamente por el momento que estamos viviendo, que no se sabe cuándo va a acabar, que no se sabe a dónde nos va a llevar, nos obliga a digitalizar los negocios, nos obliga a que sea pelín menos personal y nos obliga a avanzar de esta manera hacia el futuro. Eso sí, sin menoscabo de la calidad, ni de la cantidad, ni de la calidad del contenido, ni de la esencia de lo que siempre he hecho y quiero seguir haciendo. Entiendo que tú también piensas igual. No obstante, hoy quiero hablarte precisamente de leyes del éxito, leyes que te van a ayudar a abrir tu mente, leyes que te van a ayudar a darte la oportunidad de acercar más el éxito a tu vida, que en definitiva es lo que todo emprendedor quiere, porque además con estas bases vas a ser más resiliente y vas a tener mayor fe y esperanza profesional y personal a la hora de emprender y a la hora de vivir. Entonces vamos a hablar hoy en concreto de las siete leyes del éxito, como bien habrás oído ya de de Chopra, para que en este refresco entiendas de alguna forma el gran poder que ya de por sí tienes, un poder que siempre has tenido, pero que a lo mejor no lo sabías, o que a lo mejor nadie te lo contó, o que a lo mejor el viejo sistema profesional de empresas no interesa que sepas, por porque pues porque no interesa que tú creas en ti Que tú sepas el héroe que hay en ti O la heroína que hay en ti Pero tampoco me voy a meter en ese barro ahora Me he metido ya muchísimas veces Lo que quiero ahora mismo es simplemente Darte una herramienta más Para que tengas fe, confianza, apertura de mente Y sobre todo, veas realmente que todo, todo es posible en tu vida Absolutamente todo Si tú tienes el entrenamiento y la mentalidad correcta Porque eso es el 90% E incluso te diría, he oído muchas veces No, es que la mentalidad es el 60% 65% de la venta, yo voy mucho más allá la mentalidad es el 95% de todo lo que hagas en tu vida, de la diferencia entre hacerlo y no hacerlo, entre conseguirlo y no conseguirlo, y entre ni siquiera dar el paso a hacerlo y no hacerlo por lo tanto la mentalidad, la preparación la resiliencia, las herramientas las técnicas y los recursos que necesitas como ser humano para avanzar en tu vida personal, ergo profesional necesitas una serie de bases que te hagan posible, viable visible, alcanzable esos pequeños objetivos y esas pequeñas metas que te van a dar felicidad por un lado y por supuesto ventas y emprendimiento profesional por otro. Las siete leyes del éxito se conforman de la siguiente forma. La primera es la ley de la potencialidad pura. La ley de la potencialidad pura es precisamente partir todo desde ese silencio que después se materializa en aquello que va habiendo en ti. ¿A través de qué? de la meditación, por ejemplo. A través de la meditación, la apertura mental es brutal. Es brutal. Porque pasas a un estado de conjugación entre lo consciente y lo subconsciente, en el cual te das la oportunidad de imaginar, de crear de co-crear y de creer en algo que en un principio no existía. El famoso de lo invisible a lo visible. Ley 2. Dar y recibir. Esto del dar y recibir es una, es, eh, es, es una cuestión, como todo, de energía. Tanto dar como recibir. Hemos de estar abiertos a eso. Eso de recibir no suena muy mal, ¿no? Eso de recibir es como, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. No, porque si recibo, ya me quedo me quedo como en deuda, ¿no? Ya de alguna forma me quedo como, si recibo algo de tu parte, ya tengo que estar pensando constantemente en a ver cómo te lo voy a devolver. No, da y recibe. ¿Por qué? Porque la base del recibir, o mejor dicho, la base del no recibir, está el no merecer. Y muchas veces no queremos recibir por no merecer. Esta ley de apertura espiritual te dice, te ayuda, te legaliza esa parte. Eres un ser divino que puede dar y recibir. Y tiene que haber una interacción. Todo está siempre en movimiento. Tercero, ley del karma. La típica causa y efecto. Efectivamente, el flow, la energía, el fluido ante la vida. Ahí me acuerdo mucho de mi madre que me decía mucho eso de hacer el bien y no mires a quién. Y claro, cuando eres más pequeño, lo coges como algo en un plano de conciencia como algo maternal y cariñoso, y no le das la profundidad que realmente tiene, que es brutal. El universo te va a recompensar dos mil millones por mil millones, por decirte algo, de lo que tú haces, de lo que incluso tú piensas, te lo prometo, es así. Me ha pasado. Y también me ha pasado lo contrario. Cuando alguna vez te enojas con alguien y piensas mal acerca de alguien, o te enconas con alguien, sin conocer tampoco cómo es la totalidad de su vida, también esa energía negativa te vuelve. Así que, haz el bien y no mires a quién Ya me entra la felicidad. De hecho, haciéndolo, en el proceso está la felicidad. La ley del mínimo esfuerzo, ley número 4 La ley del mínimo esfuerzo. Me acuerdo también muy bien cuando era, era pequeño. Y me decía mi madre eso, ¿no? Que porque a lo mejor estaba en momento momento determinado pues, jugando con algún videojuego o haciendo algo, ¿no? Y, y me decía, hijo mío, tú es que es la ley de mismo esfuerzo, pero levántate y recoge la cocina, por ejemplo, ¿no? O recoge la mesa o levántate y, y, y sigue estudiando, o no sé, ¿no? Por decirte algo. Pero en el caso de la ley de mismo esfuerzo, en este caso espiritual, es la aceptación, es la responsabilidad de tu propia vida sin culpar a nadie. Porque en el momento que culpas a alguien, echas balones fuera. Así que es la autorresponsabilidad. Y por otra parte, eso de ser indefenso, proclamarte un ser indefenso, no discutir, sí dialogar, no discutir. Ley número 5. La intención y deseo. Esta ley es importantísima porque donde tú pones la intención, pones el foco y sobre todo pones la energía. Y donde pones la intención, el universo interpreta hacia dónde quieres ir y qué es lo que deseas de él. Esto es lo mismo que cuando ya habrás oído hablar ¿no? de que buen barco llega a buen puerto si sabe a qué puerto quiere llegar. Si no, se va a perder en el mar. Evidentemente es así. Tienes que hacer la lista de lo que deseas, tienes que plantar tu estrategia de lo que deseas en el mundo, tienes que plantearte vivir el presente sin ningún tipo de obstáculos, aceptar la vida tal y como es y rendirte un poco a eso de no todo lo puedes hacer tú, sino que el universo tiene la suficiente fuerza como, a, como para guiarte, como para que llegue, llegar a tu vida, llegar a tu puerto, porque él lo interpreta y te ayuda. Lo único que tienes que tener es claridad en la intención, claridad en el deseo y sobre todo escribirlo, ¿no? Escribir tu plan de acción de lo que deseas hacer y hacia dónde quieres llegar. No te quieras comer el elefante entero, cómetelo a partes, ¿no? Por semanas, por días, por meses, por años, ¿no? Siempre sabiendo que vas a ser apoyado, vas a ser ayudado por el cosmos, por el universo, vas a ser abrazado, digamos, por algo mucho más grande que tú, porque así es de hecho. Ley número 6. El desapego. Esta es una ley muy muy muy importante, que cuesta muchísimo. Yo lo sé, yo lo sé. Sin embargo, tienes que renunciar al apego de forma absolutamente consciente, es decir, abrazar la incertidumbre como parte de la vida, como parte del propio proceso de la vida, que se te van a poner las baldosas delante de ti, no te preocupes, no te vas a caer. Pero has de renunciar al apego del resultado primero porque si no sufres y después estás apegado, estás ahorcado, estás mediatizado por un resultado que llegará. Pero no a lo mejor siempre, cuando tú quieres, de la forma que tú quieres, en el momento que tú quieres, de la forma, el color, el, eh, la densidad, el, el, el, los microgramos, eh, el color... El, no, no, a veces no llega de esa forma. Incluso a veces la ayuda llega de formas que ni te esperas, con gente totalmente desconocida. Me ha pasado muchísimas veces, pero eso sucede cuando sueltas, cuando abrazas la incertidumbre, de saber que estás protegido. Porque todos estamos protegidos siempre. Y la última, la séptima, la ley del Dharma. La ley del Dharma es la parte de la forma física, ¿no? Digamos que lo divino está en ti. Saber que lo puedes hacer todo mucho mejor. Desde una forma de expresión de creatividad y de abundancia. Y la ley del Dharma es poner en juego tus talentos en pos y a la par delante y detrás de tu propósito. Con un enunciado precioso y maravilloso que me encanta que es ¿Cómo puedo servir y ayudar a los demás? Con, estos, con estas siete leyes del éxito, ¿cómo no vas a tener éxito? Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando al principio eras pequeño o eras pequeña y empezabas a montar en bicicleta? ¿Qué sucedía cuando empezabas a montar en bicicleta y tu padre o tu madre, casi siempre tu padre, te empujaban eh, de la parte de atrás de la bicicleta y además tenías dos ruedecitas una a cada lado para que la bicicleta lógicamente fuera en ese instante un triciclo. ¿Qué sucedía? Pues que tú te agarrabas al, al manillar y mirabas a la rueda de adelante ¿no? porque no veías más allá, no querías ni ver más allá del pánico que tenías y papá no me sueltas, ¿verdad? no bueno, Si además tienes dos ruedas, una a cada lado, hijo no te vas a caer, pero papá no me sueltas no, que no te suelto, pero papá me estás guiando pero si yo no te estoy guiando, es la bicicleta la que va hacia adelante, tú ocuparte de mirar Hacia adelante, no mires a la rueda de adelante mira al horizonte, mira hacia dónde quieres ir con la bicicleta. Y allí llevarás la, el manillar, la manija, ¿no? el manillar para hacia dónde quieres ir, pero no mires a la rueda de la no ruedes a, no mires a la rueda de la, de la bicicleta de adelante, ¿Por qué? porque no vas a ver el, lo que tienes delante y te vas a estrellar. ¿Qué tenías entonces en tu corazón, en tu mente, en tus nervios, en tus músculos, tensados, llenos de miedo? porque a, a, no sabías cómo ir, no sabías cómo avanzar hacia adelante. En esta ley lo único que tienes que aprender y tener claro es simplemente... ¿Cómo puedo servir y ayudar? Punto. Los comos se irán poniendo delante de ti. Uno delante del otro, delante del otro, delante de esa rueda de bicicleta. A medio metro, a dos metros, a trescientos metros. Cuando lleves recorridos un kilómetro, aparecerá otro como. No te preocupes. Estás apoyado por las seis, incluso por las siete leyes del éxito que ya conoces. ¿Cómo puedes poner esto en práctica? Bien, yo siempre intento buscar la practicidad a las leyes, los procedimientos, los sistemas, los métodos para que también te sea fácil a ti llevarlo a cabo. Y siempre suelo plasmar en ejercicios o en dinámicas. En este caso la dinámica es muy sencilla. Partiendo de cómo abrir tu mente. Para ello te desvelo tres puntos, tres formas de abrir tu mente. Alguno te sonará, otro no te sonará. Uno, la meditación. Dos, la fe, el soltar. Y tres, proyectar y constatar la ley de la atracción. Y tú dirás, explícame César que me has dicho muchas cosas. Vale, uno, la meditación, como te decía antes, cuando tú meditas desde un minuto hasta una hora estás creando constantemente la correalidad que se pueda dar, que se pueda acercar a tu vida, digamos de alguna forma que funciona como a veces cuando sueñas muchas veces los sueños son premonitorios puesto que se basan en tus miedos, tus anhelos y a veces mediante pequeñas señales y los propios sueños ya sabes si aquello se va a conseguir, se va a llevar a cabo o no el segundo es la fe y el soltar hace perfecta, perfecta con esta ley del de desapego. Es decir, ama la incertidumbre, suelta y piensa lo siguiente. Dite a ti mismo, en voz alta o en voz baja, confío en el cosmos y en el universo, confío en que siempre estoy respaldado y siempre hay algo más grande que yo que me asiste. Y el tercero es proyectar y constatar, que es la ley de la atracción. Sí, en las meditaciones las puedes acompañar con visualizaciones autoguiadas. Las visualizaciones autoguiadas son tú decirte, por ejemplo, voy a comenzar a meditar haciendo una visualización, que se me vayan plasmando las imágenes de lo que realmente quiero acerca de este objetivo o de esta meta. Y ahí deja que divague tu mente, deja que te enseñe imágenes, deja que la sabiduría personal intuitiva y colectiva que te den la información que necesitas y esta proyección se constatará mediante la ley de la traducción en que en realidad es verdaderas eso esas pequeñas constataciones son las que te van a dar a ti la certeza de que vas avanzando poco a poco por ejemplo a mí sí me ha pasado y entiendo que a ti también te habrá pasado estar perdido en una ciudad buscando una calle y de alguna forma dices a ver yo ¿Por dónde iría? Estoy en una rotonda Pues yo creo que pues Fíjate que por ahí Me parece que no va a ser Y te coges la de la derecha Y a los 300 metros Encuentras el lugar O cuando dices Jolines Yo necesitaría ahora mismo Que alguien me enseñara algo Sobre un tema específico Pero no tengo a quién, No conozco a quién. Y a los tres días Conoces a alguien Que sabe de ese tema O se te cruza Una información De un conocido O de un total desconocido Que precisamente Trata de temas Parecidos a ese O incluso Exactamente ese ¿Qué ha sucedido? que se han conjugado todas las leyes para que tú vayas hacia donde quieres ir porque el cosmos y el universo está siempre para apoyarte no hay otra razón están siempre para apoyarte apoyan a las personas proactivas apoyan a las personas que saben lo que quieren apoyan a las personas que están perdidas y quieren encontrarse cuando te des cuenta de que a través de la meditación, de la visualización y a través de proyectar lo que deseas, siempre por supuesto en positivo. Esos pequeños aconteceres y realidades que se te van a poner día a día son las señales perfectas que te van a dar precisa y exacta información de saber que estás por el momento, el lugar y el sitio oportuno. Y eso te va a abrir la mente. Pero para llegar ahí has de creer antes de ver y has de saber sobre todo, muy importante, la educación y la formación, saber pautas, recursos y herramientas como las que te acabo de explicar. ¿Por qué? Porque te dan mayor certeza, te dan mayor esperanza y sobre todo te dan mayor resiliencia ante la vida. Con lo cual a la hora de emprender te sientes más fuerte, te sientes más sólido, te sientes más constante, más en la línea, más en donde sabes que debes de estar. Pues simplemente eso. La dinámica que te propongo es repasar estas siete leyes, ley de la potencialidad pura, ley del dar y recibir, ley del karma, ley del mínimo esfuerzo, ley de la intención y deseo, ley del desapego y ley del dharma. Y simplemente aprendérselas con tranquilidad, con, con suavidad, pero tenerlas muy muy muy presentes para que tu plano... Consciencia, para que tu plano conciencia vayan paralelamente a tu vida. Y todo lo demás se te va a ir dando poco a poco. El problema es cuando uno no sabe de nada, se siente absolutamente perdido y encima no ve más allá de la rueda de la bicicleta. Ese es el grave problema. Pero siempre tienes ese padre detrás de ti. Si no es el terrenal, es el celestial. Así que no te preocupes que si te vas preparando de a poquito, tu emprendimiento será sólido tu techo personal será alto y por lo tanto tu techo profesional también pues nada más amiga amiga, esto estuvo todo por el momento un abrazo, hasta la siguiente